El desarrollo personal, el desarrollo de la conciencia, puede ser, ay, es que a veces <ríe> salimos de un curso y decimos, ay, ¿cuántos, cuántas pedradas me dieron en el curso. Pero el desarrollo personal no tiene por qué ser pedradas, pues las pedradas no te las dio nadie, te las diste tú con ese juicio que te hiciste. Mejor convierte el desarrollo personal, el entusiasmo en, en esta... Eh, en la diversión de conocerte más, de conocerte mejor, de comprenderte en este viaje tan hermoso de incrementar tu conciencia, incrementar tu sabiduría. Muy bien, ahora, estas tres claves, no las tomes en abstracto, evoca una vez más a esa persona con la que quieres trabajar tu búsqueda de aprobación y tu miedo al rechazo. Evoca ese tipo de rechazo que es al que estás apegado y que sientes esa dependencia y que te puede llegar a doler. La crítica, la, el engaño, la insuficiencia, para que lo apliques de una forma precisa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a nuestras tres claves para resignificar el miedo al rechazo en amor propio. Y es justo esto que hemos hablado: resignificar. Aquí está la esencia del proceso de resignificación, de semiólogía de la vida cotidiana, para aterrizar ese miedo al rechazo en amor propio. Clave uno, apúntala. El rechazo no es algo que te hacen a ti. El rechazo es algo que tú sientes y tú piensas, por estar apegado a la opinión del otro. Tenemos este malentendido muy integrado. Me rechazaron. Me engañaron. Me traicionaron. Es algo que el otro me hizo a mí. Esto es fundamental cambiarlo. Es fundamental hacer la transformación en nuestra mente. Eso que esa persona está haciendo, no te lo está haciendo. Cuando tú sientes rechazo, ¿dónde lo sientes? ¿Tú ves cómo el, el rechazo te lo avientan y entra dentro de ti? A veces así lo sentí. ¿sí? ¿No? Eh, el otro día una persona me estaba diciendo, es que siento el golpe. Uh -huh. Siento el golpe de mi pareja Y le dije, ¿te golpeó tu pareja? Me dijo, no, no, no, no No, no, no, no me dijo X Me criticó Pero yo sentí el golpe Yo. Ah, ah, ah, entonces no te golpeó Dijo unas palabras Que emitieron un sonido en el espacio, en el aire, que llegaron a tus orejas y que hicieron vibrar tu tímpano suavemente. ¿Dónde está el golpe? El golpe no está en lo que dijo el otro. El golpe está en qué pasó adentro del tímpano aquí. Ese rechazo que sentiste, esa frustración, esa tristeza, la sientes adentro de ti porque la generas tú. Hay que dejar de echarle la culpa al otro de mis emociones. Tú te puedes responsabilizar de tus emociones. Responsabilízate porque tú las estás generando.